Con respecto al personal del sector público, permítanme una observación que me remonta al discurso del señor presidente de la comunidad, que hablaba de que Aragón será feminista o no será. Tal manifestación en esta materia como en tantas otras, más allá de un mero guiño a la moda de feminismo radical y de su importante grupo de presión, debemos entender que está fuera de lugar. No existe aquí ninguna discriminación tampoco. Y además, tales puestos los ocupan, seguro, por sus capacidades y sus méritos, sin que necesiten cupos ni privilegios ni que se les trate como un colectivo necesitado de protección gubernamental. Dentro del tema de menores nos vemos obligados a mencionar el tema de la actualidad preocupante, como es el tema de la tutela de los menores extranjeros no acompañados, MENAS, para la que se están dedicando muchos recursos muy importantes sin la transparencia y claridad exigibles, entendemos, sin resultados positivos en cuanto a su integración y derivando en situaciones de inseguridad, delincuencia y problemas de convivencia en muchas zonas y barrios.